hola cómo estás me da mucho gusto saludarte en esta ocasión te voy a hablar de una aplicación de lujo se trata del simulador de windows 98 el cual es una aplicación de android y está disponible en google play si al recordar la década de 1990 te llega la nostalgia este video es para ti para quienes no conocieron este sistema operativo Microsoft Windows 98 es un sistema operativo que administra la ejecución de los programas y archivos almacenados en la computadora. Windows 98 es una versión mejorada con respecto a la versión anterior Windows 95. Windows 98 fue lanzada el 25 de junio de 1998. Luego se creó Windows 98 segunda edición. Que fue una actualización de Windows 98 publicada el 5 de mayo de 1999 e incluye correcciones de pequeños errores. Entonces eh, el predecesor de Windows 98 fue Windows 95 y su sucesor fue Windows 2000. Si deseas conocer más sobre este sistema operativo, en la descripción del video te dejo el enlace a Wikipedia. Ahora vamos a abrir la aplicación de Win98 Simulator eh, en sus palabras en inglés. Al iniciar siempre te sale un pequeño tutorial sobre cómo utilizar el ratón o el mouse. Para mover el mouse tienes que deslizar en la pantalla. Para hacer un clic izquierdo debes presionar el botón para aumentar el volumen o tocar la pantalla táctil. Y si quieres hacer clic derecho, debes presionar el botón de disminución de volumen. Ahora, este tutorial siempre te va a salir cuando inicias la aplicación de Windows 98. Pero si no quieres volver a verla, solamente tienes que tocar ahí en la opción mostrar en el escritorio y eh, quitarle la flechita. Escucha el sonido. Sin duda, este sonido eh, nos hace recordar eh, cuando eh, teníamos este sistema operativo en la década de 1990, ya finalizando esta década. Entonces, aquí tú puedes ver eh, la pantalla. Eh, inicial Que se conoce como escritorio Este es el escritorio de, de Windows 98 eh, Y es muy Muy muy interesante eh, Obviamente este es un simulador No es que sea el sistema operativo No, nada de eso Es un simulador Pero sin duda eh, Los creadores de esta, de esta aplicación Para Android son unos genios Porque hay bastantes Características de esta aplicación que son muy, muy parecidas al sistema operativo original. Pero eh, quiero aclarar de que este no es el sistema eh, original de Windows 98. Es un simulador. este Es un simulador. Pero sí, eh, eh, es un buen simulador, mejor dicho, porque, como les mencionaba, hay muchos programas que, que sí son eh, muy, muy, muy parecidos. O, o idéntico, mejor dicho, al, al Windows 98 al sistema operativo. Eh, bueno, si tú notas, a la, en la parte derecha tienes el teclado. Para activar el teclado, solo lo tienes que tocar. Ahí se te despliega. Si quieres ocultarlo, tienes que volver a tocar eh, el icono del teclado. Ahí. Entonces, eh, si tú notas, ahí, ahí yo me estoy deslizando. Esa es la flechita del mouse. Solo me estoy deslizando ahí. Entonces, eh, sí, en realidad es muy interesante. Y vamos a, a continuación, vamos a probar los programas de esta aplicación. Por ejemplo, vamos a probar eh, el bloc de notas. Vamos a abrirlo. Eh, es interesante. Digamos, yo quiero escribir algo. Vamos a poner simulador. Simulador. Simulador de, de Windows. De Windows 98. Ahí. Ok, entonces es interesante de que esta aplicación permite guardar este archivo. Le das en salvar como. Y entonces aquí tú puedes desplegar el teclado. Y le pones, eh, vamos a ponerle Windows. Windows 98. Entonces le damos salvar. Y si tú notas ya le cambió en la parte de, de la barra de título, ahí tiene Windows 98. Entonces de, luego les voy a decir dónde pueden buscar este archivo guardado. Vamos a probar otra, vamos a probar la calculadora. Es una calculadora, vamos a ver 5 por 5, igual, ah no 5 menos 0, entonces 5 por 5, igual 25. Entonces la calculadora sí, eh, prácticamente es igual a la, a la de Windows 98. Eh, vamos a probar ahora el WordPad Windows 98 ok, ahora le vamos a dar guardar archivo, guardar como entonces le vamos a poner acá Vamos a probar con ponerle Windows de igual Windows 98. Tendría que guardarlo. Mm, vamos a ver si lo guarda. Ok. Entonces al parecer tiene la misma extensión. Entonces por esa razón no permite. No permite guardarlo. Entonces vamos a le vamos a dar que no. Le podemos cambiar el nombre. Windows 98 o agregarle 1. Le vamos a agregar el número 1. Le vamos a salvar. Y ya está. Entonces de igual manera ya tenemos dos archivos guardados. Luego les menciono dónde. Eh, también tienen MS2. MS2 eh, es un sistema operativo también. Por el momento no nos vamos a meter ahí. Y tienen los juegos eh, Solitario, Freezel, Spider Solita, A mí me gustaba mucho este juego, Buscamina. Vamos a, a probarlo. Vamos a jugar. Ah, ahí. Ahí ya me... ya perdí. Entonces, pero sí, igual es, es idéntico. Vamos a meternos a mi PC. Si ustedes no, no tienen entienden, eh, la unidad A, la unidad C... Eh, la unidad D y este lo tienen como que si fuera eh, como que si fuera una unidad de CD pero en realidad eh, está buenísimo esto porque aquí ustedes pueden ver todas las eh, aplicaciones de Android que ustedes han descargado vamos a explorar un poco entonces, no perdón, aquí ustedes tienen todos los archivos en su... En la memoria interna de su, de, su, de su celular de su dispositivo. Ahora eh, vamos a ver. Eh, quiero probarles el, eh, otra aplicación que se llama Windows Windows Media Player. Entonces, en ese Windows Media Player es un programa de o fue un programa de Windows 98 en el cual eh, se podía eh, escuchar o reproducir, mejor dicho archivos mp3 y archivos de video vamos a ver por ejemplo un archivo de video vamos a abrir este entonces si ustedes notan me reproduce los videos me, lo, me los reproduce perfectamente y vamos a ver ahora los audios estos son los audios, vamos a abrir este entonces de igual manera Windows eh, si ustedes notan eh, se reproduce con Windows Media Player perfectamente lo reproduce. Entonces, esto es algo, eh, sin duda alguna, muy, muy, muy novedoso. Muy novedoso eh, lo que podemos encontrar en, en mi PC. Eh, este, es el mismo, eh, este es el mismo, este es eh, el mismo, este, mejor dicho, el, el, la misma unidad que te permite ver los archivos que tiene eh, en tu celular guardados. Este es el mismo, este Windows Media Player, este fue el que acabamos de probar ahorita. Entonces vemos que si sí te reproduce video y te, y te reproduce música. Eh, bueno, aquí el famoso Pine. A mí me encantaba este, esta bonita aplicación. Si estás recordando este sistema operativo y te está gustando el video, por favor, regálame un like. Entonces eh, tienes que tener presionado. El, bot eh, el botón de, de subir volumen. Para poder hacer esto. ¿eh? Vamos ahora a, a. darle acá. Y vamos a ponerle en color amarillo. Vamos ahora a utilizar este color. Entonces este era. Este era Paint. Un programa muy bonito. Que a mí me. me o sea yo dibujaba en este programa. Y, y en realidad pues me trae uno Recuerdos muy lindos. vamos a archivo, vamos a guardarlos como y le vamos a poner acá le vamos a poner dibujo dibujo Ahí está. vamos a salvarlo y, y si ustedes notan ya le cambió la barra de título dice dibujo que es lo que yo acabo de guardar ustedes se preguntarán dónde se guarda todo esto se guarda aquí en mis documentos Ahí está, vean. Dibujo el que acabo de, de dibujar. Aquí está lo que hice en WordPad. Y esto fue lo que hice en el blog de notas. Entonces, sin duda, es muy, muy, muy parecido. O sea, en, en, en esto que hemos visto, muy, muy idéntico a, al sistema operativo de Windows 98. Eh, ok. ¿Qué es algo novedoso de esta aplicación? Que no te lo traía Win, eh, el Windows original. Esto ya es una, algo que lo agregaron los, los creadores de, de esta aplicación. Fueron la app de Android. Si ustedes entran acá. Ustedes van a poder ver toditas las aplicaciones que ustedes han descargado en su dispositivo. Incluso. Te la abre, o sea, eh, son prácticamente, son enlaces a las aplicaciones. Por ejemplo, vamos a abrir, eh, vamos a ver, por ejemplo, esta, Facebook. Ahí está, vean. Correcto, entonces ahí me abrió, la, me abrió la aplicación de Facebook. Entonces, y de igual manera, esto sí es algo muy, muy novedoso. Ustedes pueden ver todas las aplicaciones que ustedes han descargado en su dispositivo. Eso sí es algo nuevo, novedoso. Eso no lo traía Windows 98. Ya. Obviamente porque también el sistema de Android tampoco existía. Entonces, eh, eso es algo muy, muy interesante. ¿Qué más les quiero mostrar en el botón Inicio? Ah, bueno, perdón. Internet, el, eh, puedes acceder eh, a Internet con Internet Explorer. ahí está Google y tú puedes aquí navegar en cualquier página eh, a donde tú quieras a donde tú quieras ir, vamos a ver por ejemplo eh, Instagram no, perdón vamos a regresarnos ok, quiero Instagram Instagram. Correcto. Ahí está bien. Yo puedo aquí eh, prácticamente este es un navegador de internet como como Google Chrome, como Mozilla Firefox, nada más que este se llamaba Microsoft Internet Explorer. En la actualidad este este navegador ya no existe, solo existía eh, existió en windows 98 ahora yo les voy a dar un consejo miren yo la recomendación que les daría es de que si ustedes se van a meter a una página web donde ustedes tienen que poner datos personales como por ejemplo nombres de usuario y claves yo les recomendaría que no utilicen esta aplicación porque recuerden que esta es una aplicación eh, es una aplicación que no es la aplicación directa. Prácticamente esta sería una aplicación intermediaria para que ustedes puedan accesar a, a esas páginas, a esas páginas web. Mi consejo sano es que si ustedes van, o sea, van a accesar a un lugar donde la información es bien delicada y, y para evitarse el problema de que te de que te descubran las claves, entonces yo les recomendaría que ustedes lo hagan desde un navegador seguro, como por ejemplo Google Chrome o tu navegador favorito. pues Pero que tú sepas que es, que es seguro, pero que no lo hagas desde esta aplicación por cualquier cosa. Uno nunca sabe. Este, entonces, ok. Entonces seguimos probando el botón. inicio Ahora, fíjense que yo les voy a comentar algo. Esta aplicación hubiera quedado tremenda, tremenda, tremenda si incluyera el Office. Ahí sí que yo les diría, eh, prácticamente esto es una aplicación completa. Si ustedes se van a Programas, se van a Accesorios, ahí ustedes tienen Comunicaciones, tienen Entretenimiento, ahí tienen CD Player, eh, Windows Media Player, que es el que ya probamos, tienen Juegos, tienen FreeCell Hearts, eh, minas, Solitarios, y Spider Solitaire. Tienen las eh, herramientas de internet. Las herramientas del sistema. Eh, ¿Se recuerdan de esta? De fragmentador de disco. Y el famoso Scandisk. Si lo recuerdas, eh, regálame un like. Y ahí están este, la calculadora. Está el blog de notas. Paint y WordPad. Eh, vamos a ver, aquí tenemos el MS2, ahí tenemos el correo Outlook Express, el explorador de Windows, muy muy interesante. Ahí está el explorador. Y vamos a ver qué más tenemos, tenemos favoritos, tenemos documentos, ahí está el enlace para mis documentos. Tenemos las configuraciones, el panel de control en sí. Eh, o sea, es un buen simulador. Honestamente se lo digo. Es un buen simulador. Ahí tenemos RUN. Eh, que es para correr programas. Vamos a ver, por ejemplo. Si ustedes quieren. Eh, un programa instalado, vamos a poner. Vamos a ver Paint. Paint. Le damos OK. Ahí está, vean. Entonces, si en realidad funciona. Honestamente se los digo. Funciona muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más ustedes pueden eh, eh, pueden ver acá? Bueno, lo, o cambiar, mejor dicho, el fondo de pantalla. Le dan clic con el botón derecho, le dan en propiedades. Y entonces ahí ustedes pueden ir viendo los diferentes fondos de pantalla. Miren. Esto me, me da nostalgia, honestamente. Si a ti te está dando nostalgia y quieres ponerme un comentario, puedes ponerlo en los comentarios del video. Miren qué lindo esto. Solo lo que eh, vivimos y estuvimos eh, utilizando este sistema operativo, eh, me podrán entender. Me van a poder entender a, lo que, a la nostalgia que, que a mí me está dando. Y seguramente eh, si tú estuviste en esa década y utilizaste este, este sistema operativo de Windows 1.28, también, también me vas a entender. Vamos a cambiar a este. Vamos a darle a aplicar. Blue Rivet. Ahí están, vean. Ahí ustedes pueden cambiar también este, el fondo, de, el fondo de, del escritorio, el fondo de pantalla. También ustedes lo pueden hacer. Ahora eh, vamos a, a MS2. Vamos a, a MS2. Si es que en realidad, pues esto es algo completo. O sea, algo muy completo. Entonces ustedes ya ahí tienen MS2. Eh, buena la simulación que me hace acá. Noten esto. Le doy a apagar. Ahí tiene: Apagar, shoot down, restart, reiniciar y restart en MS2. Dos mode entonces ahí es de reiniciar en ms2 le doy ok se recuerdan ese sonido el sonido de, de, de cuando de apagado de, de windows 98 entonces ustedes notan ahí yo sigo en la aplicación eh, esto es ms2 este es otro sistema operativo que estaba incluido también en windows 98 hoy por hoy eh, por ejemplo, eh, vamos a ver. Creo que a partir de, de Windows XP ya, ya no había MS2. ¿Ven? Entonces ahí yo le, le di un comando. Ahí está, miren. Eh, ahí está. Ahí le doy direct, dir. Ese es un comando que me muestra cuáles son los archivos que contiene la carpeta C. Ahí está. Entonces vemos de que ahí dice el volumen en Drive C no tiene etiqueta, no tiene nombre. Entonces en sí, en realidad, está excelente. Está excelente este, este simulador. Otra cosa, otra cosa que yo les voy a mencionar sobre, sobre el simulador. Es de que es un simulador completamente gratuito. No tiene... No tiene. Este. Es que me gusta ese sonido. Ese es el, el, el, el sonido de, de inicio de Windows. De Windows 98. Entonces yo les comentaba de que. Eh, este simulador es gratuito. Uno. Segundo. No contiene anuncios. Esos molestos anuncios. No los contiene tampoco y tampoco contiene compras integradas en la aplicación. O sea, de que por eso es que yo les menciono de que los los creadores, los creadores de esta aplicación son unos genios. Honestamente se los digo. Esta es la mejor aplicación que yo he visto. O sea, es increíble que en pleno 2021 uno pueda tener este, este simulador de este sistema operativo de Windows 98 en su propio dispositivo. Que puede ser bien un celular o puede ser una tableta también. Entonces eh, vemos de que en realidad pues eh, sí se lucieron. sí se lucieron eh, estos, estos creadores y en realidad pues los felicito a estos creadores. Por, por, por darnos eh, esta, eh, esta alegría de tener esta aplicación pues aquí. Eh, en el celular que lo podamos que podamos disfrutar de este de este bonito simulador. Sí, entonces eh, si tú quieres descargar la aplicación desde Google Play en la descripción del video yo te dejo el enlace para que puedas hacerlo, para que puedas descargarlo. Eh, el, el creador el creador de esta aplicación se llama LRSoft o en inglés LRSoft Ahí ustedes se pueden fijar. Entonces, eh, sí, en realidad, pues, este LR Soft se lució con, con, este, con, este, con este simulador de Windows 98. Si te gustó el video, dale like. Compártelo con todos tus amigos nostálgicos. Y suscríbete a mi canal. Si deseas apoyar el canal, en la descripción del video, se menciona cómo hacerlo. Si tú quieres. De que haga videos. Sobre juegos. De, de computadora. Juegos viejitos. Juegos antiguos. Eh, de la década de 1990. Como por ejemplo. Stunts. Si recuerdas también PC Man. Si recuerdas también. CD Man. Superplex. Eh, son juegos. Eh, que se ejecutaban desde MS2. Entonces, si tú quieres que yo haga videos sobre estos, estos juegos y que los juegues, entonces pónmelo en la descripción del video. Y para mí, honestamente, ha sido un gran gusto el hacer este video sobre el simulador de Windows 98, el cual es una aplicación de, eh, es una aplicación de Android. Eh, por cierto, este video lo estoy haciendo desde un celular. Samsung A71 con Android versión 11. Entonces, para, para darles ese dato. Entonces, si tú quieres que juegue juegos desde de esa época, ¿recuerdas tal, tal vez el juego de Prehistoric 2? Entonces, si tú quieres que yo haga videos sobre esos juegos, entonces, por favor, póndemelo o póngmelo en, en los comentarios del video. Eh, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima ahora vamos a apagar la computadora